¡Eh! Hey, ¿Qué pasa chavales? Hoy os vamos a enseñar las bicicletas de carretera de la marca Conor. Conor es eh, la... Eh, eh. la sudadera... Mierda de Orbea Ahora sí. ¿Qué pasa chavales? Hoy os vamos a enseñar las bicicletas de carretera de la marca Conor. Conor es fabricante navarro y llevamos más de 30 años trabajando con ellos. Ofrecen bicicletas de muy buena calidad a un precio bastante ajustado. Hoy os enseñamos las dos bicicletas de carretera del tipo Aero Tienen tres, tres modelos de carbono en carretera Está la Cloud, que de esa no tengo aquí, lo siento Está la Volt y está la Volcano La más básica de gama, un poco más baratilla, sería la Volt Pero no por eso tiene menos calidad Este montaje, ya veis, toda negra, full black Mola, eh Está montada con el nuevo Shimano 105 de 12 velocidades. Os hice una review el otro día por aquí. Esta es una bicicleta preparada para un ciclismo un poquitín más relajado, un poquitín más tranquilo. Lleva unas bielas de 50-34 y un piñón trasero de 11-34. E incluso se le podría meter un 11-36 atrás. El cableado de la potencia... Si os fijáis, va integrado dentro del cuadro, no se ven realmente, no se ven mucho los cables. Esta tiene la ventaja de que le puedes poner cualquier tipo de potencia. Esta potencia es estándar, entonces puedes poner una potencia más larga, más corta, con inclinación, hacia arriba, hacia abajo, como quieras. Uno de los problemas que tienen las nuevas bicicletas con manillares integrados es que tienes que morir al palo de la propia marca, del de propio manillar. Con los ángulos que están establecidos por el fabricante Sin embargo, con esta potencia y esta bicicleta Puedes poner el manillar que te dé la real gana Si os fijáis, tija de sillín de carbono también Es un modelo semi La verdad que la bicicleta está muy, muy cuidada y muy guapa El color negro de dos tonos Arriba negro brillo, negro mate Las pegatinas en negro mate Y unas ruedas Mavic Cosmic Elite dan una estética bastante guapa, tiene un perfil de aproximadamente de unos 35 de altura y queda con la bicicleta realmente bien. Bueno, pues esta ya la tenemos vendida, ahora viene el cliente a buscarla. Y ahora os enseño la que conocéis ya en mis vídeos, la Color Volcano. Esta es de una gama superior, el cuadro es un poquitín más ligero y es un poco más rígido. La potencia, el tema de la dirección de normal de serie, va montado con manillar de carbono integrado de la propia marca Conor. Os hice también un vídeo con una review. En esta ocasión a este le he puesto una potencia normal y un manillar normal. Esta bicicleta la tenemos montada con el Shimano Ultegra completo. Tanto bielas, eh, cambio, piñones, cadena, desviador, frenos, discos de freno... Y sobre todo va con llanta de carbono. La llanta de carbono le da mucha más rigidez, un menor peso y más comodidad. Como esto es una bicicleta un poco más cañera, aquí lleva un conjunto de bielas y platos de 52-36. Son un poco más grandes que los de allí. Y el piñón también es un poco más cerrado, es un 11-30. Esto es una bicicleta más cañera, más para competición. La tengo hecha un asco, pero bueno, os voy a enseñar un par de detalles. Este es el modelo de 2021. Este es el modelo 2022-2023. Si os fijáis, hay unos pequeños detalles de diferencia. La horquilla es un poquitín más ancha en esta parte. Y sin embargo, esta es un poco más fina, un poco más aerodinámica. ¿Eh? ¿No te habías dado cuenta, Inmaculada? El color también es diferente. No, eh, porque la misma Play... usada. La tija de sillín. Esta tija de sillín por aquí detrás es completamente plana y además es mate. Sin embargo, esta está perfilada y está en brillo. Y luego, una cosa que salta mucho a la vista, las vainas traseras. Son completamente distintas estas vainas a esta otra. Así como el anclaje al cuadro por detrás. ¿Habéis visto? Parece que no, pero los fabricantes año a año van mejorando y cada año un poquitín mejor, un poquitín mejor, un poquitín mejor Así que dentro de poco pongo la mía a la venta y me compro la... No, no, no, no. espera, estoy esperando la de montaña, estoy esperando la de montaña Por cierto, ¿qué bicicleta me compraré de montaña? ¿Eh? La Orbea, la Cannondale, la Scott, la Canyon Esto en el próximo vídeo Ya por último, no os había dicho los precios La Volcano Ultegra, di 2, ruedas de carbono, manillar integrado de carbono, por 5.750 euros a, a tal y como se están poniendo las cosas es un precio dentro de lo que cabe, bastante contenido. Pero es que la Bolt con el 105 electrónico sale por tan solo 3.200 euros. Así que si queréis una bicicleta buena de calidad con electrónico, 12 velocidades, conor Bolt.